Pues muy buenas amigos, vengadores y vengadoras a un nuevo gameplay en Toxic Game Channel. Este juego no es del Game Pass, este juego lo compré hace dos días y tiene mucho de más for Blood, Left for Dead. Eh, vamos a verlo, vamos a echarle un vistazo y ya me diréis qué es lo que opináis del juego veis bueno, hecho con el Real 4 bueno, pues ya estamos aquí en Airfall Invasion este juego eh, os recordará mucho a, a Back for Blood y a bueno, juegos de este tipo de hecho yo creo que la mejor manera es que lo podáis ver desde ustedes mismos es un first person Shooter aquí tenemos ya, vamos a iniciar partida y vamos a ir a recolectar cosas a ver cuánto tiempo duramos vivos tened en cuenta que voy con cuatro con tres tres bots y yo en algún momento dado puedo morir y sustituir de mal necesito unos días de verdad de, de reposo y no, no, no lo digo broma ni para quitarme de, de tener que hacer vídeos. ya estaba pensando yo en cómo hacer los vídeos y tal es que eh, aparte eh, muy quemado ya con, con todo este tema de, de, de, de estos de estos indeseables que no, no, no os voy a, a calentar la cabeza más con esta gente porque vamos han, han demostrado ya lo que son y punto no hace falta estar mal y mucho menos en navidad y poner mal a la gente ya han conseguido lo que querían, eh, quitar, eh, de quitar que la gente se desuscriba al canal y, y todo eso Porque son gente mala Y ya está Y eso es Y eso es así El problema que tienen es que son gente mala No, no tienen otro problema Conseguí ir eh, Que la gente se desuscriba y tal Bueno, venga chaval no te quiero. No, no te quiero. Si eres de la pandilla de esta gente, mucho menos. Así entra así yo a la pandilla de los. mucho la idea de nuestros compañeros de dejar a esta gente totalmente aislado que es como tienen que estar y como diría Blender eh, hacer tu propia comunidad y hasta ahí no hablar de En fin, de verdad... Mmm, no sé cómo está diciendo el juego. ¿eh? Fijaos los gráficos. No son... A ver, no son... Por ejemplo, este... Bueno, iba a matarlo con un bombazo, pero bueno. Vale, cojo esto. Voy a poner aquí. Listo, me habéis quitado armas. Me habéis quitado armas, hijos de... Move! Help! That's the address Danny had. It's a house. Not a storage you? Let's see what's up. I bet this is where Sydney is. I'll play the I see the blackout. Ah, la maté, la maté, la maté. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, muy bien, muy bien Parece que estamos entrando en una jungla. The road. Help me up. I'm getting me some payback. vendría unas granaditas ¿eh? unas granadas o algo este va este va súper ahí hay granadas mira que bien eh, hijo de puta dejarme esa Jardones. Esto me gusta. Y esto, también. Tenemos que buscar una entrada. Bueno, pues entonces vamos a tener que coger por el camino más largo. Que mierda que no se pueda abrir los coches, ¿no? Y registrarlos un poco. Tengo que buscar un mando... Tengo que buscar un mando para poder utilizar la, la Raspberry y el ordenador. Un poquillo que sea un poquillo mejor porque... A este lo estoy viendo yo con más dificultades. Últimamente sí, ayuda. Vale. Zapper. Oh man, the fumes. Que vamos a tener que dar la vuelta entera, vamos Joder Si no quiere que no les dispare, que no se pongan en medio. Bueno, no sé qué os está pareciendo el juego por ahora Sobrevive al enjambre vale, y aquí tenemos el enjambre Wow. Bueno, esto sí dónde está la otra ahí A 25 metros. Desactiva la puerta de seguridad. matar a hachazos <risa> a dónde está ahora estará por el otro lado oh, ahí está ahí ahí está voy a matar a hachazos hachazos te voy a matar yeah. A ver si me levanta alguien, oye. Tengo hambre, por favor. ¿En serio? Ah, me está reviviendo, me está reviviendo, qué bien. Bueno, menos mal, pues ahora... Tenemos que ir para acá, amigos. Lo dejamos por hoy. Hasta el próximo Toxic Game Channel. Espero que os guste este juego. Y si co queréis comprarlo, pues ya sabéis que está a muy buen precio en la Store de, de Xbox, ¿vale? Nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!